¿Cómo están gente? Yo te voy a un nuevo video para el canal Estamos para no, Final Fantasy 2 Parte número 4 y pensaba que iba a terminar aquí Pero no, como ya te dije en el video anterior Vimos como perdí a la noche 5 Porque los neumatronicos o sea, Venían a cada rato en mi oficina Porque obvio que es muy difícil la noche 5 Porque son muy agresivos Y además la caja se acaba demasiado rápido Pero es que te dije No es, no es 100% fácil Porque por la noche 5 es difícil Aunque el computador te la puedes pasar 5 sin problema Dependiendo si no cometes un error, pero no. Pero no. No, podía ser, no me podía pasar la noche 5, de verdad. Le callamos al tipo de teléfono porque ya lo escuché en el video anterior, aunque. Por no sé, eso que le cayó. Ese debe ser Foxy. No lo vino porque ahorita. O si lo ilumino ¿por porque, porque cuando, cuando uno en entra o sale del pasillo, la luz, la luz no responde. No sé qué será. Y Bonnie moviéndose rápido, como siempre. Si fallo de verdad no hago el video, o sea. Si fallo el video, o sea, si fallo no, no me paso la. No. O sea, la noche 5 va a ser imposible. Ojalá que me salga el cheque de pago, porque si no tendré que cargar el juego hackeado, o sea. Aunque no tenga hack, ok, ya se fue. Estoy pues usando la alerta porque, aparte, hay un Wither, creo. Si, sí, esta chica ahí. Viene, viene Wither, chica, ahora. Ese balón voy llegando a mi oficina. Ese debe es ser es huite de chica, creo. Le pongo la máscara. Voy a bajar. La lié, la lié, la lié, la lié, la lié Con el monitor, por lo menos no vino chica, por lo menos No sé, no sé, pero, pero está en la última fase de movimiento ¿Va venir, a venir Freddy? O, o es otra vez Foxy Flasheo. A la mitad la voy a dejar la voy a dejar Lo tenía que soltar Si me la ponía rápido, no me mataba, pero siempre se si me tardaba unos, no, no, no sé cuántos segundos Creo que me tardó un segundo y medio yo creo que voy a ser Bonnie, creo que viene a mi ventilación. Es mangle, ¡Oh! me va a matar. No me sabe iluminar el pasillo. Mierda, es Freddy. Lo dejaré a la mitad, lo dejo a la mitad. Ok, si sí, eh. pues, sí, pues, sí, no estaba, pero por pero qué no me, no, no me dejan flashear el pasillo Uh, chica viene el terreno rápido, o sea Aprovecho rápido Suéltalo Cuánto flash estoy gastando yo Oh por Dios. 3 de la mañana ha llegado. Pensaba pasarme la noche 5, pero sin grabar, o sea. Algo algo estúpido, por lo menos perdí. Porque si no, ya, Porque si no. Déjame iluminar el pasillo para, para ver si no está. Este es No sé. No se va? No se va. ¡Ah! Ya dale, jodete. Ya jodete vos. Pero es que no me dejaba iluminar el pasillo, o sea... No me dejaba iluminar el pasillo. No me dejaba. Que me mate, papel. Ahí está. No me dejaba iluminar el pasillo. Si no me dejaba iluminar el pasillo, Foxy me mata. Lo juego, voy, a, voy a ver si yo voy a hacer esa M y ahí pongo la grabación porque no pienso hacerlo desde el principio Les digo, no le pienso ponerlo desde el principio No sí, sé, no sé qué pasó, pero creo que si no hubiera conseguido un minijuego Había perdido nuevamente Y ahora me sale este minijuego Voy a seguir a pape o A sea, ver si me sale el, el, el morado A ver, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa. No la dejo de seguir. Se bugueará. Pasó. Solo me rigió ahí. ¿eh? Eso es todo. De nuevo, esto otra vez. Yo, yo, yo creo que ese es el puppet. Porque hay un niño ahí, llorando. Y va a venir el hombre morado, creo. Viene el hombre morado. Morado. Oh, ahí viene. Creo que ya no me dejará, ¿verdad? Ya no me deja moverme, ya. Ahí lo va a matar, ahí viene, ahí, ahí viene Jamsker. Es que sí, tiene Jamsker este minijuego. Jamsker. Jamsker. <risa> Todavía lo sabía. Tenía Jamsker. Jamsker. Tenía Jamsker. Lo tenía bien claro. Esa bozada, pero no. Pero no. Estamos de vuelta, son las 3 de la mañana Y como pueden ver Foxy acaba de venir Ahorita ya se fue Pero igual no me confío de nada porque No sé qué viene ahora, pero, pero, pero creo que aquí son los Toys Que vengan, que vengan rápido que no, que no voy a poder resistir tanto tiempo esperando a Foxy que Me van a dar una oportunidad Foxy Foxy solo le ganaron la oportunidad. Toma. Eh. ¿Puedo bajar? Voy a bajar por si acaso? Ya que venía Bonnie. Oh oh. No está bien. Especial Foxy lo suficiente, pero no me da. Uh... Me va a matar Foxy. Me va a matar. Voy a morir. ¿Ves? ¿No me ves? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, puedo. no puedo. Me me va a matar. Ves que viene el Tiene puppet, no puedo. Es que gente, es que no puedo hacerlo. A mitad. que no puedo No puedo gente Que no sé Bueno menos iluminar el medio Después déjamelo Tenía la oportunidad de llegar al máximo Es que me asusto por todo O sea me gusta esto. Lo he llenado al máximo. Oh, oh. No olvides que no. Este de mangle, por favor. Gracias. Andate mangle por favor Ok, bueno, bueno 5 no. de la mañana 5 de la mañana No lo quiero cagar No lo quiero cagar Por favor no me la, Que no me la hagan perder la noche Lo hice bien Tiempo récord. Tato no y Freddy Creo que viene chica creo Voy a bajar? Aquí está, ahí está Foxy Pero el problema es que son los renders que puso el Scott de manera original cuando iba, cuando el para PC estaba Lumboy de verdad no me confié de todo ay, estoy Freddy sabía que venía a venir voy a soltar Sí, 6M, 6M, 6M, 6M, voy a ver si me sale el pago. voy a ver Vamos, hombre, vamos. Noche 5 completa. Lo ¡No pude hacer. Lo ¡No, amo, lo no pude. Por fin. Gané la noche 5. Gané. Gané la noche 5. Vamos. Eso es. Vamos. Noche 5 completa. Tengo una estrella. Y aquí está la, la noche 6. No me lo puedo creer. Noche 6. O sea, me pasé la noche 5. O sea, por fin pude. Después varios intentos. En poderme la pasar. Y hoy pude. Hoy pude ganarle. A daimatónico, de, de verdad. Me, me tenía muy difícil la noche 5. De verdad. Y no puedo creerlo. Papet estaba a punto de salir. O sea, Pape estaba a punto de salir. Pero que no me dejaba iluminar el medio. No me dejaba iluminar el medio. Si no, Foxy me mataba. Pero por al menos, por al menos pude Por al menos pude Pude ganar la noche 5 la noche oh, Bueno, no sé, no sé si hago la noche 6 Pero es que la noche 6 va a ser imposible por Golden Freddy No sé si puedo ganar la noche 6, ni les digo Pero gente, voy a tener que pasar la noche 6 con cheats Porque la noche 6 va a ser imposible por los Porque ya son, pues, ya son más agresivos Golden Freddy también está pero bueno, por lo menos lo hice. Y, y le agradezco a Cristian por no haber... que este error de la, de, de la cinemática de la noche 4 ya no, ya, ya no haya persistido. porque finalmente ya pude sacar el cheque de pago. Bueno, eso es todo. Así que recuerden, suscríbanse Dale like a este video y compártelo. Y nos vemos en un próximo video. Quizás suba la noche 6 o quizás... No. Así que nos vemos en el próximo video. Bye bye. In the merry go round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone cause I'm merry go round. Even though I'm a old, I'll always be a child at the bone in the merry go round. Even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone.